Hola amigos, ¿cómo estáis? Eh, hoy les traigo un vídeo un poco diferente. Eh, en este segundo vídeo del día no voy a subir lo que es la historia, ya para eso subí el primer vídeo, que dura como media hora. Me parece que fue suficiente por hoy de, de así completar la historia. Vamos a hacer algo un poco diferente y es que vamos a jugar eh, el ocaso, ocaso el suplicio en dificultad heroica, pero con el hechicero. Ya le hemos jugado con el titán ya lo habrán visto está en el canal del vídeo, eh, se los dejé al final el enlace eh, pero vamos a jugar con el hechicero para que vean, bueno más o menos cómo es como pueden ver este es mi hechicero tiene 1.253 de poder, es obviamente menor del titán vamos a llevar esta super eh, estas son las armas que vamos a usar como pueden ver están mejoradas de, de obra maestra lo que está súper bien porque Digamos, tienen más posibilidades de crear orbes de poder, lo cual nos conviene ya que tenemos mods de orbes de poder. Como pueden ver, este es un mod de orbes de poder. Eh, aquí tenemos otro. Eh, esto es para recargar las habilidades y las supers más rápido. Eh, esta no está mejorada porque no la utilizo mucho. Esta es solamente para los enemigos más poderosos cuando quiero hacerles mucho daño. Eh, de aquí, eh, esta armadura que está aquí la estoy llevando especialmente porque me favorece lo que son las granadas, eh, primero me aumenta la duración de las granadas solares y las bajas cuerpo a cuerpo otorga energía de granada solar ilimitada durante un breve periodo de tiempo, quiere decir que si yo mato a un enemigo con mi habilidad cuerpo a cuerpo, eh, me da energía ilimitada de granada, entonces eh, puedo tirar Creo que de dos a 3 ganadas así seguidas, lo cual está increíble. Eh, bueno, aquí ponen un poco los modificadores para fusiles automáticos, para tener una mejor precisión. Eh, su fusil antibarrera para los campeones de barrera, o sea, hacen sus escudos y no hay manera de atravesarlos, al menos que tengas este mod. Eh, tenemos detonación reforzada que al causar bajas con granadas otorga energía de clase eh, la habilidad de clase es la de curación que aquí está eh, aquí pueden ver tarda más o menos un minuto con tres segundos en recargarse pero con este mod lo haría mucho más rápido cada vez que usemos entonces estos mods como que se llevan, si matas a un enemigo con la habilidad cuerpo a cuerpo te da energía de granada y si matas a niños con granada te recarga lo que es esta habilidad que es para curarse es una grieta de curación digámosle así eh, bueno más modificadores para tener más munición en ambas armas pero en las que más uso eh, esto de aquí es muy importante, absolución eh, que aquí como dice que al recoger orbes de poder eh, reduce el tiempo de recuperación de todas las habilidades o sea de las tres habilidades que son la cuerpo a cuerpo, la habilidad de clase y la granada por cada arma que recoges te reduce el tiempo de carga de todas estas habilidades bueno esto ya saben para qué es hace como un impulso de daño de arco cuando tengo carga de luz me permite matar a los enemigos más débiles así sin necesidad de tener que usar las armas y bueno como gratis me da más 20 de fuerza como pueden ver están bastante altas las estadísticas por eso por ejemplo, aquí está 76, 73, pero aquí de repente sube a 95. Están bastante estadísticas es por ese mod. Aquí tenemos algo que no sé si lo vaya a usar mucho, pero eh, hay ciertos momentos en donde sí se lo usa. Aquí dice que las granadas solares y de éstasis causan disrupción o que retrasan la regeneración de energía, bla, bla, bla. Eh, como yo tengo granadas, eh, las granadas si causan disrupción te da energía de granada. Que hablo espérate estoy medio confundido si sí, las granadas solares causan disrupción esto va a ser muy bueno para campeones de sobrecarga y cosas así eh, y aquí tenemos este mod que dice recarga tu habilidad de granada cada vez que un miembro de tu escuadra o tú causas disrupción a un campeón o sea estos mods se llevan si yo tengo una granada solar hace disrupción me recarga la granada o sea estos mods están excelentes este es para el subfusil y que los me quería hacer una estrategia lo cual está súper bien. Eh, bueno y para no alargar más el vídeo vamos a ir al ocaso. Es este ocaso que está aquí. Lo vamos a hacer en heroico y vamos allá. Voy a silenciar el micrófono y nos vemos al final del vídeo. Se ha visto como provenida unos caídos aterrizaron en Nessus y saquearon otro lugar en el que se estrelló parte del éxodo negro. Es una poderosa aliada y nuestro apoyo en este planetoide. Debemos ayudarla. Mis sensores no tanto alcance, pero sus armas han dejado un rastro de pulsos de arco. Me ayudarías a encontrarlos. Puedo sentirlos arrastrándose por mi cerebro. ¿Ah? Acabo de comer. Los caídos nos dejaron otro rastro. Los encontraremos. como un chico de energía de arco. Eso es tecnología EXO. Si aprecias a tu espectro, no metes instrucción de arco cerca de esa base. Unidad tu espectro. a pedir más. Mi tripulación me hacía regalos, pero llevan 500 años muertos. Vamos, veamos qué traban esos caídos. ¿Vale? Oficial, ¿has localizado a esos caídos? Prisa, pero puedo sentirlos Destrozando cosas Fundiendo circuitos Ya nos hemos encargado de unos cuantos Pero no parecen ser los que queremos Seguiremos buscando Investiguemos los nuevos pulsos de arco guardianes hoy pues marcha Filesafe, ¿Cómo lo llevas colega llevo siglos escondiéndome de los vex has arruinado mi camuflaje los caídos están dentro destrozando mi nave uh, espectro ¿Cómo lo llevas colega Energía cortada, apenas veo nada. Han arrasado con todo, ¿verdad? No queda nada. Unidad K, pierda tu modulador. Por, La por favor, ¡Que quieren matarlo. No. ha sido eso. ¿No deberíamos decirle que estamos bien? Ah, mejor así. No abandonamos a nadie, Piccolo, a nadie. Iniciando rescate, mataré a esos caídos yo mismo. Eh, bueno amigos, y hasta aquí el vídeo, este, este segundo vídeo. Eh, como podéis ver, así es un ocaso heroico con el hechicero. Bueno, me ha matado algunas veces. Eh, bueno, no fue perfecto este ocaso, eh, pero igual estuvo bien para que sepan cómo se es con el hechicero. La verdad, que el hechicero sí si me gusta luchar con, el, con, este, con esta clase, pero lo único malo es eh, que no, como mi personaje principal es el titán eh, como pudieron ver cuando jugué con el titán jugué muchísimo mejor eh, ya que estoy más acostumbrado a jugar con ese tipo de personajes además de que las armaduras no están tan limitadas aquí parece que no están tan limitadas porque están en nivel 8 o 9 están casi al tope, ya que el tope es nivel 10 pero eh, con el titán en cambio aquí se la puedo demostrar eh, el titán, en cambio, tiene mejorada casi toda la armadura en nivel 10. Entonces, si sí me limita eso un poco con los modificadores y todo. Y además, no parece mucho 10, ni 10 unidades de poder de diferencia, pero créanme, 10 unidades de diferencia es bastante. Si quieren, se los enseño. Aquí el titán, como pueden ver, la mayoría de las armaduras están en dorado, nivel 10. Eso me permite poner más modificadores, o que puedan espamear más eh, o sea, me da más posibilidades esta es la única que está en nivel 9 ya que para mejorar esta a nivel 10 se necesitan 3 recuerden que las normales necesitan solamente uno de estos fragmentos ascendentes esta como es excepcional, requiere 3 así que me tardaré un poco en subir esta pero como pueden ver, todas, casi todas están ya con nivel máximo incluso miren aquí, estas consumen 3 de energía esto también 3 y puedo poner esta. O sea, aquí básicamente lanzar lanzagranadas lo tengo roto. Eh, me gusta así. No es que esté roto, sino que he puesto tantos modificadores que me ayudan para los lanzagranadas que pareciese que esté roto todo lo que son lanzagranadas, Pero como pueden darse cuenta, también tengo absolución como con otro personaje, pero no le puedo poner ya esta porque no tendría suficiente energía en el otro, en cual hechicero esto ya lo vieron, eh, reduce la recuperación de todas las habilidades, recoge un nuevo de poder pero este en específico me ayuda a recuperar eh, la habilidad cuerpo a cuerpo más rápido aún si recojo el mismo nuevo de poder, o sea que si recojo aquí me reduce el tiempo de recuperación de las tres habilidades y al mismo tiempo me reduce aún, menos, me reduce aún más el tiempo de lo que es la habilidad cuerpo a cuerpo, está genial, además como pueden darse cuenta esta está mucho más alta en estadísticas 107 con el hechicero estaba en 95 una cosa así aquí obviamente está mucho más alta está increíble eh, aquí también como pueden ver utilizo este de bolas de oleadas, ustedes dicen por qué no utilizo también este de aquí eh, porque eh, si tuviera este mod de aquí lo utilizaría pero estos mods recuerden que dependen del tipo de energía eh, entonces como esta es una armadura con daño solar, a diferencia de mi hechicero que todas son de daño de arco, aquí me permiten poner otros modificadores. que Como pueden ver, hay bastantes modificadores en lo que son solares. Entonces y aquí como pueden ver, si utilizo la vida de clase me ayuda a recuperar la granada rápidamente. Y como pueden ver, los mods que he puesto se si ayudan entre sí. Además de que con el titán... Eh, ha sido un poco más fácil básicamente porque tengo este mod que es fuego de alta energía como pueden ver ocupa cuatro espacios de energía es mucho y básicamente que cuando tienes las cargas de luz al máximo que en mi caso serían dos como lo habrán visto en el gameplay me aume, consume una carga porque hay enemigo que derrotes pero lo que importa aquí es el buff de daño que te da el buff de daño, de todas las armas, cualquiera de las armas que estés usando adquieren como aquí un extra de daño entonces básicamente mi titán es el que está ahorita roto como pueden ver también utilizo su fusilicalos ya que es bastante bueno con las tres razas lo uso también utilizo la guillotina que es excelente y también la tengo mejor en obra maestra de obra maestra como pueden ver he matado a muchos enemigos con estas armas hay bastantes enemigos esta es la que he estado utilizando o sea no la he usado mucho pero ya le he estado dando uso en estos últimos casos Y bueno, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.